Eh, hoy señor director por razones de tiempo obviaremos la oración y por razones de tiempo también vamos inmediatamente señor director con las informaciones que nos trae la prensa eh, el periódico el listín diario trae en su portada bueno que el presidente Danilo Medina hablará al país. Por fin se va a despejar todo. La angustia que estaba sintiendo este pueblo y la paralización. Se dio el lujo de paralizar el país por todo este tiempo. Tenemos un año más, casi dos en eso. La locución del presidente se producirá desde el, la Casa de Gobierno de acuerdo a lo que informó el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, por instrucciones del jefe del gobierno, va a ser una cadena de radio y televisión, hoy, justo cuando termine el programa, a las nueve de la noche. Dice el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, me han encomendado comunicarle al país a través de la prensa que cubre Palacio Nacional que esta noche el presidente se dirigirá a todo el pueblo dominicano en un mensaje a la nación a través del Canal 4. El discurso del presidente será transmitido por el Canal 4, que es el emisor estatal, y podrá ser replicado por una cadena de emisoras y de radio. Así es que ahí, si usted quiere, señor director, entre al, al interior de la información que están las declaraciones del de ministro administrativo de la presidencia y escucharemos de su propia voz y bajo la recomendación que le ha hecho el mismo presidente, pues esa locución que nos va a sacar de la angustia. Puede venir aquí, señor director en lo que preparamos esa parte. Y va a sacar el país de la angustia y del retraso. Tanto es así que se han publicado en el día de, de ayer dos encuestas. Y las dos yo las voy a mencionar. Una que la paga Leonel, que es Asisa. Obviamente él va a estar en el primer lugar. Esa siempre ha trabajado para él, esa señora que dirige esa firma encuestadora. Y la otra que paga Luis Abinader, esa es Asisa, la otra que paga Luis Abinader, eh, medios y qué sé yo, cuántas cosas más. Todas esas 35 búsquedas millonarias que aplicó la Junta, porque ahora las encuestadoras están al servicio de, para generar lo que se llama la capacidad de movilidad de impresión, porque en este país se trabaja de esa manera. La gente trabaja por... El dominicano no vota por gallo perdido, por eso gente como Guillermo Moreno, gente como Jacobo Magluta, gente como... Eh, y la historia de la República Dominicana más reciente, quise mencionar, los Jacinto Peinado, Eduardo Estrella, en su momento, para poner a ustedes algunos ejemplos, no pudieron nunca encender la chispa ni poder llegar. Vamos a ver lo que dice el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Buenas noches lectores del Estim Diario. En este momento vamos a hablar con el ministro de la... administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Ahí está bien, ahí está bien. Sí, yo me ha encomendado, presidente de la República, eh, comunicarle al país a través de la prensa que cubre Palacio, que esta noche a las 9 de la noche, el presidente se dirigirá a todo el pueblo dominicano en un mensaje a la nación. Esto será a las 9 de la noche y estará en el canal 4 de la televisión dominicana. Y más adelante, en unos minutos, la dirección de comunicación, el ICO, le dará, le comunicará a todos los medios de radio y televisión, el enlace que utilizaremos para que puedan conectarse el satélite, de manera que haya una amplia red de radio, de televisión y radio que pueda llevar el mensaje del presidente a todos los rincones del país. ¿La hora? 9 de la noche. Ministro, ¿sobre la reforma que va a hablar el presidente? Él estaba, usted estaba pendiente de que yo hablar. Claro. Bueno, pues ya va a hablar el presidente. ¿Es posible que hable el tema este de la reforma, evidentemente? Esperemos, esperemos esta noche. Ministro, noche. Usted, ¿usted cree que estas declaraciones o esta locución del presidente traerá tranquilidad para la nación dominicana? Esperemos esta noche que el presidente se dirija al país. con Un mensaje como siempre lo ha hecho. ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser el canal? ¿Cuál va a ser el canal y disculpe? Eh, bueno, eh, vamos a dar el enlace para que todas las emisoras y canales del país se puedan conectar. Pero oficialmente estará por Radio Televisión Dominicana bien como ya escucharon al ministro administrativo todo sonrisa toda alegría bueno vamos a ver esta noche ya se va a despejar todo a propósito cuando él produce esta declaración el ministro administrativo de la presidenta José Ramón Peralta pues senadores y diputados anuncia que mañana van a sesionar mañana y tarde dicen que no está el tema de la de la agenda de reforma a la constitución ¿no? pero yo supongo que si lo introducen por la cámara alta, si finalmente el presidente lo hace de 31 diputados el, el senadores, el presidente tiene ¿cuánto? tiene 27 28 eh y como bien dijo Barguita, senador de provincia de Espallá, él tiene 103 diputados y que para que pueda los constituyentes, o sea, la Asamblea Nacional Revisora Llegar a la mayoría de las tres cuartas partes, como lo establece la Constitución, necesitaría de 148. Eso es en el supuesto de que estén todos presentes, ya ha ido bajando la chercha y la fiebre de toda esta cuestión que yo entiendo que, si Leonel tiene vergüenza, tendría que irse del PLD, si el presidente finalmente lo aprueba y habla de que sí se va a modificar la Constitución, porque si él dice que no, pues Leonel Fernández ganó el pleito y ya hay encuestas que dicen que él está encima. De todos modos, eso es el primer eh, panorama, pudiera existir otro panorama. El panorama sería que no asistieran todos. Entonces, si no asisten todos y se produce la, la ausencia, ya sea porque se ha provocado esto en el interior de... de de la cámara baja, pues entonces eh, pudiera obtenerlo con la mayoría simple. Vamos a ver qué pasa. Eh, la, la última palabra la tiene el presidente de la República y él esta noche ya a las 9, como todo el mundo está esperando con tanta angustia. Recordó mucho a Balaguer, yo siempre decía que ambos, Leonel y Danilo, pero sobre todo Danilo, su maestro, pues, es Joaquín Balaguer. Lo imitan hasta en el actuar, en la cuestión de dejar hasta última hora. Balaguer juraba ante la Virgen de Altagracia, ante Dios, que nunca iba. Y faltando seis meses, ¡bop! Y la ganaba las elecciones siempre. De manera fraudulenta, dicen las malas lenguas. Esperemos que eso se se resuelva esta noche y que salgamos de esa angustia, finalmente. Seguimos, señor director, rápidamente para tener una idea de lo demás que plantea el país. Bueno, pues...